prueba de esfuerzo, monitoreo de presión arterial, estudio de Holter, screening vascular y evaluación cardiovascular preoperatoria, además de sonografía pulmonar. Recuerde que anexamos a nuestro servicio eh, también servicios de neumología, lo que nos convierte en un centro de salud más grande y amplio al servicio de toda esta región del noreste y todo el Cibao. Recordarle que en Cardio, es dirigido por ese destacado cardiólogo dominicano, el doctor Franklin Rodríguez Pantaleón, acompañado de un equipo de médicos especialistas con la capacidad y la calidad que exige la medicina de hoy. INCARDIO, Instituto Cardiovascular y Obesidad del Nordeste de la calle Salcedo, esquina Pabrebrea, frente a la emergencia del Centro Materno Infantil del Nordeste. También quiero recordarles que Sergio Romero y nosotros... Lo lucimos así siempre de un planchadito bien elegante, gracias. ¿A que llevamos nuestra ropa aquí? A la lavandería Duarte, que está en la calle La Cruz, casi esquina Salcedo, con sus sucursales en Las Guaraná y en Villa Tapia. Luz que elegante, como lucimos nosotros, llevando su ropa aquí a la lavandería Duarte de San Francisco de Macorís, Villa Tapia y Las Guaraná. Sergio Antonio Romero Pérez. Bueno. Hoy yo me voy a apartar un poquito sobre la situación de ni política, ni deporte, ni nada de eso, si me voy a, a la rama médica que es, eh, que a veces cuando estoy en el programa me me olvida de que yo soy médico. Y es una, una, una enfermedad que es, se está siendo visualizada en los niños allá en la ciudad de Nueva York y están relacionándola con la afección del de virus del COVID-19. El, y es bueno que nosotros como médico, como padre, empecemos a, a, a observar a nuestros hijos para que así eh, de un momento podamos percatarnos de lo que de lo que podría pasar. Ya se sabía que, que parte del, del síndrome de, de este, del, del virus de, de, de, de, del COVID tenía mucho que ver con la, eh, trastornos inflamatorios y eso y todo lo demás. Pero el, hay una enfermedad que es, no es muy común, pero el, es desgraciadamente una enfermedad catastrófica que fue descrita en el, 1900, en el 1961 por, eh, por un eh, médico japonés, eh, lo cual eh, se, se comenzó a ver eh, este trastorno en niños, niños menores de, de 9 años específicamente con mayor frecuencia, mejor de 5 años, sobre la presencia de inflamación a nivel de las arterias, ya sea eh, de los vasos y la, las arterias los vasos linfáticos, y que podría y podría, y podría producir una muerte a estos niños. Esto se llamó la enfermedad de Kawasaki, por su, por su eh, aparición y en el momento en que la investigó, pero eh, de una manera eh, poco rara ha resurgido en la ciudad de Nueva York sobre todo donde más eh, casos de infectados eh, que tiene el Estado de la Unión en, con más de centenares de, de, de muertos e infectados eh, miles, diríamos que hay que observar también y ponernos una advertencia a nosotros que tenemos muchos casos de eh, COVID. Esta, esta afección, que es una, una afección autoinmune o sea, que tiene que ver mucho con la inmunidad. Se relacionó en ese momento, y hasta ahora es el estudio que se ha dado, con bacterias y virus que la, que la estimulaban y que desencadenaban el gen que podía producir este tipo de vasculitis. Vasculitis quiere decir porque es una inflamación de los vasos sanguíneos. Recuerden que nosotros tenemos vasos sanguíneos de riesgo y vasos sanguíneos de recogimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos las arterias que son las que riegan en la sangre y la que recogen, que son las venas. También están los vasos linfáticos, que provoca es el que, el que recoge todo el remanente el proteico y, y de, de linfa que llega que se produce en los tejidos para así eh, entrarlo de nuevo a la circulación general. Entonces, hay una esa enfermedad afecta esa área y puede afectar no solamente los vasos periféricos, sino una gran, gran importante es el callado de la aorta o la aorta en su, en su, en, en su, o, o torácica por lo tanto debemos de tener advertencia si usted ve un gran rash cutáneo en su, en su niño menor de 5 años o sea que se pone rojo con, con eh, sensación que te ve la piel como cuando uno tiene el ese rash con fiebre mayor de 5 días con adenopatías o sea que los ganglios linfáticos los ganglios están inflamados le abre la boca y se la ve roja por eso al principio se relacionó, relacionó mucho con la fiebre de escarlatina, porque se ve una angina, o sea, una inflamación de las de amígdalas las y la boca que eh, parecían hasta en ese momento, hasta la mancha de Copley del sarampión. Por lo tanto, debemos vigilar a nuestros hijos en esta pandemia del COVID porque puede ah, desencadenar eh, lo que se llama un síndrome de Kawasaki. Por eso, ese es mi comentario, de, porque... Eh, cuando vi la información dije es posible porque se hace se, han, se ha eh, relacionado íntimamente con múltiples virus, sobre el virus lento, eh, este, todos esos tipos de virus, pero este es un virus nuevo que está provocando una situación similar a lo que es la enfermedad de Kawasaki. Así es. Bueno, este este virus que también viene a anexarse a esta situación que vive el mundo, serio, son parte de lo que ya muchos expertos han ido advirtiendo, de lo que puede traer y lo que puede significar este virus, que es el COVID-19 que está cambia, afectando a todo. Así es. En otra información, Sergio, queremos resaltar que el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, pues sometió ante el Congreso. Eh, una, un pedimento de una nueva extensión del estado de emergencia de la República Dominicana producto de esta situación que ha impactado a la República Dominicana, si es el coronavirus. Producto de que realmente la situación eh, sigue, eh, podemos decir, eh, de extrema gravedad en la República Dominicana, porque no es verdad que aunque muchos han estado pensando que esto ha estado mejorando, eh, sin embargo, en muchos, en muchos, en en muchas provincias, eh, de hecho esto lo muestra el hecho de que ya en el día de hoy ah, se, se van a intervenir unas 5, 6 o 7 provincias que van a se ser va intervenidas a y es producto de esta situación, del contagio constante que se está produciendo y de personas eh, y de lo que pueda seguir pasando. Además de eso, Sergio Romero y amigos televidentes, una advertencia que hace la Organización Mundial de la Salud, la OMS, donde dice que no es eh, viable, entienden ellos para la República Dominicana en este momento de volver o intentar a la normalidad ni siquiera de manera gradual. La OMS, que es el organismo que ha estado vigilando toda esta pandemia en, la, en el mundo entero, <coughs> Esto es una recomendación que hace. Yo creo que es correcta. La, la... vez que se, se ha intentado la... reintegrarse la... La... en el en, en en proceso de, pan, de pandemia ha sido catastrófico luego. Perfecto. Entonces, es correcta, yo entiendo, esta acción y este experimento de nuevo que hace el Estado Dominicano de solicitar eh, una extensión del, del periodo de, de, de emergencia nacional por unos 25 días. Sabemos que... Esto, este pedimento se va a convertir una vez más en máximo la misma cantidad que se dio en este estado de emergencia que estamos viviendo actualmente y que concluye el próximo lunes 17, de manera que de aceptar la, este pedimento del presidente del Congreso de la República pues ya se estará iniciando a cumplir a partir del próximo martes, vamos a ver el tiempo, los días que dará el Congreso ante este pedimento que hace el Estado Dominicano Víctor lo que pasa es, si, si aún nosotros no estamos en un periodo de meseta, un, un periodo de estabilización de, la, de, la, de, los, de los infectados, no podemos hablar de reapertura. Cuando tengo un periodo de meseta o de resolución, sí se puede, pero aún, aún, aunque ahora se están haciendo más pruebas y aparecen más infectados en relación al principio de dos o tres semanas de inicio el, el de la cuarentena, es cierto que es así. Pero no más cierto, es que uno se da cuenta que hay menos infectados, es cierto, pero no la cantidad para uno hacer una proyección en meseta todavía. Independientemente, independientemente de que mucha gente se está y sectores se están desesperando porque es correcto y es normal por normal. la situación que está viviendo el país, no creo de que haya la más mínima condiciones, de ser en de virus-televidente para que este país en este momento intente volver o intentar volver a la normalidad aunque sea de manera gradual y eh, hay que seguir hay que darle seguimiento y oír las recomendaciones que hace la OMS como organización encargada de darle seguimiento a esta pandemia a nivel del mundo de manera que yo entiendo que es correcta esta medida de pedir que se extienda el periodo de emergencia en la República Dominicana por el tiempo que sea necesario así que vamos a ver serio entonces lo que va a pasar a partir de de este momento y el próximo martes, nos estamos seguros, se van a seguir arreciando las medidas, como se anunció aquí el pasado eh, fin de semana, de ser más estrictos con el cumplimiento de las medidas que se han estado Imagínate, en, en, en Estados Unidos ahora se está reportando un alrededor sí. de 1.900, el, el, el, el aumentado el, el, el, la segunda, como ellos dicen, la segunda ronda de la, del coronavirus. O sea que, oye, demasiado, demasiado. Ah, sí. Vamos a una pausa comercial y a regreso venimos con los principales titulares que traen...